Hola, soy Ignacia Navarrete, cantante chilena. Hola, soy Loreto Calderón, bajista de la banda Compacto. Hola, soy Pome Mancillas, contrarista. Hola, mi nombre es María José Troncoso y soy la directora de Carroña. Hola, soy Javier Adiós de Valdés, actriz. Hola, soy Elisita, de la banda Macaroni. Hola, soy Solvía, soy dibujante chilena. Y voy a aparecer en la tercera edición de Melódica Magazine, que va a estar en las manos de ustedes el 15 de mayo. Hoy estaré en la tercera edición de Melódica Magazine estaré en la próxima edición de Melódica Magazine, los invito a leer la, la edición de que sale el día 15 de mayo. Aquí estamos con el equipo y los dejo invitados a ver la tercera edición de Melódica Magazine. Voy a estar en la tercera edición de Melódica Magazine que sale el 15 de mayo. Estaré en la tercera edición de la revista Melódica que sale el 15 de mayo. Los invito el 15 de mayo a ver la tercera edición de Melódica Magazine.